me no tengo alcohol de ¿eh? 0% ok señora eh, usted es un ladrón que no 80 mil veces se lo dije que no soy el ladrón y acá tengo alcohol en gel imaginario obviamente y bueno, ¿qué puedo hacer? Ahí tiene. Bueno, está bien, señora. Siga. Uh -huh. por primera vez no me tomaron la fiebre. Turi turi tuki Ok, al final nos vamos a San Luis. Adiós.